Señores, DJ Topo, DJ Topo, el ídolo de Jorge Luis, eh, el hombre de la mamá, mi Juana, mire, ese señor que usted ve. Ahí. DJ Topo es, la, una, se hizo un comercial con DJ, ya se había hecho con influencers, creo que en la primaria, en la primera se hizo con Carlos Durán, Santiago Matías, El Boli, un grupo de influencers que le habían pagado para que la gente fuera a votar. Pero DJ Topo, esa imagen que usted ve ahí, que con una mamá, Juana en la mano, está gordo ahí, pero ya no está gordo, ya está flaquito. Eso, ahí eso fue antes de la variática. DJ Topo es utilizado en la imagen de la Junta para ir a votar. ¿Eh? Como influencia, ¿eh? Como, mire, como un, una, un, no un comunicador, sino... Un influencer de redes sociales, una persona que tiene un, un programa que a la gente dice que es desagradable, no le gusta, fumando juca, bebiendo romo y chimeando de los urbanos. Eso es lo que hace DJ Topo. Y el de Peluña que hace en Santiago Matías, que ella es otra cosa. Miren cómo es imagen de votar en la Junta Central en electoral. Me dicen aquí, y feo Pero miren la cosa, el feo Ya el bonito no jala <ríe> Es que el bonito no jala y, es, y ahí va mi comentario Señores, miren cómo la comunicación y Qué bien que me lo dejaron así Con, con el lado de, con dj por el lado La comunicación ha cambiado Señores, miren cuáles son las personas Que hoy en día invitan A votar, Antes, pero miren Qué cambio tan grande hemos dado Antes tal vez utilizaban a, a Freddy Veragoico o usaban al señor Jackie Núñez de Rico, hoy utilizan a DJ Topo. Eso es para que ustedes vayan viendo. Pero la Junta que está clara, o sea, la Junta Central Electoral que está clara de la, de, del impacto que tiene DJ Topo y que tienen estos muchachos de redes sociales, lo utiliza, porque el 60% según el padrón electoral son jóvenes. Entonces, eso... Es una forma de llamar a la atención al que jóvenes se sumen. Cuando gente, personas ven como gente como hoy día y topo, y Topo topo te puede criticar lo que no, no es una gente preparada, lo que usted quiera, pero esas son las personas que están llamando hoy a los jóvenes a votar, porque son los que tienen la incidencia, tienen el impacto, son la gente que te suque, que, que, se, que hacen que hacen que los contenidos se vuelvan a virar. Ya se volvió a virar, pues vamos a proceder. Todo el mundo está hablando de eso. vía los focos, todo el mundo hablando sobre eso. Y eso es para que ustedes vean los nuevos protagonistas de hoy, de la comunicación. Son ese tipo de personas. Ahorita también utilizan a Cuadro Durán. tiene una incidencia entre los popis. O buscan a Santiago Matías. O a Yarisa. Todas esas personas. O a la misma Alessandra. Alessandra Jatú en la que estamos hablando casi ahora, son figuras que llaman a la atención, que tienen un impacto, tienen un impacto en las redes sociales y son utilizadas para eso, para llamar a ese público, para que la gente vaya y vote. Y eso es, y eso es para que ustedes vayan viendo lo bien, ¿eh? Hoy, hoy, hoy, hoy es DJ Topo, ahorita puede ser Neto Flor, ahorita es... ¿eh? Eso es lo que ustedes van viendo es los cambios que va dando la comunicación dominicana. No solamente dominicana, también en Estados Unidos, también lo que, lo que llaman, lo que la gente sigue, son estas influencias, estas figuras grandes que hay.